Bueno, eh, comenzamos Esto que estáis viendo, ¿vale? O sea, ey, que se ha movido <risa> eh, Esto que estáis viendo, ¿vale? Copa de la comunidad de la FNCS Es, bueno, un, una copa de... Como si fuera en dúos, ¿vale? Bueno, lo pone ahí, forma un dúo para competir en la copa, ¿vale? El 8 de, no, de noviembre, es decir, mañana, ¿vale? Eh, los jugadores más destacados conseguirán el lote de FNCS invitados No, <risa> invitados no bueno, invitación a ¿no? eh, 2022, antes de que llegue a la tienda de objetos, ¿vale? Pero bueno, eh, ahí está más información y tal. Eh, en un día, ¿vale? Lo tenéis. Eh, luego, ¿esto qué es? Copa está de un pueblo. 4 de noviembre, ¿vale? Eh, bueno, en el anterior directo conseguí esta, ¿vale? La skin de la Heraldo, ¿vale? Que es esta de aquí. Eh, bueno, su segunda skin, ¿vale? O sea, tiene dos estilos. Este, bueno, el primer estilo eh, lo conseguimos en también en no en el anterior, sino en el otro, ¿vale? O sea, <ríe> en, este fue el, el directo, el último que hicimos, ¿vale? Pues en el otro fue cuando conseguimos la otra skin, ¿vale? Pero bueno, las misiones son muy sencillas y muy fáciles. O sea, prácticamente no tienes ni que estar siguiendo las misiones. Ha vuelto el tema de la tienda, esta de aquí, ¿vale? La skin de haley eh, por 1200, ¿vale? Que viene con un gatito de, de mochila, ¿vale? Y luego estaría esta skin de aquí, ¿vale? Que es la de Lela. Pone ahí. Eh, ¿Vale? Y estaría así. Y viene también con su peluche, que es este. Y bueno, pues ahí estaría la skin. Eh, luego tendríamos... <ríe> ¿Qué me dices? Este. <ríe> eh, vale, Bueno, creo que no hay no hay nada más que añadir No todos lo hemos visto Y más su capa, ¿vale? Eh, luego estaría esta skin de Piper ¿Piper? Pe ¿Puede ser? Sí, Piper Y bueno, luego tendríamos Esta de aquí, temporada 6 o sea así como eh, bueno bueno bueno bueno qué me dices a ver eh, este es quien mola tío este estilo ese estilo mola eh, vale luego estaría este de Gastor. ojo oh, que también este ojo bueno y en morado mm, creo que me mola más este tío sí está bastante chulo si algún día me hacen alguna skin <ríe> que se parezca que se parezca a mí yo creo que esta bueno a ver en principio sería más así de este, este. bueno no es que me mola esta tío o sea sí de este estilo tío estaría guapo eh, vale pues eh, luego tenemos este vale de delirio pues este de aquí eh, esto qué es un cohete Sí. Voy. Mira, mira qué me dices, tío. 800, no está mal. Eh, luego tendríamos esto también. Sí. Y esto de aquí. Este es el, el baile de Pulfiction, me parece. <risa> eh, vale luego tenemos esto Sigiroso. y bueno pues están Ah, vale y estas skins que no las había mostrado bueno las mostré en el otro directo no me acuerdo ya estaría esta skin y esta de aquí colección estadio en polo eh, colores de la victoria 500 Este Buscador tal Bueno, pues mostrado esto ya Si os parece vamos a ir a eh, A ver, voy a poner Voy a hacer una partida Cero construcción sí, va. Bueno, algún modo creativo A ver eh, Si han puesto algún modo creativo nuevo vale ese es el de Rick and Morty Fishing Legends este modo no sé cuál puede ser máximo 10 jugadores bueno modo de pesca bueno creo que a ver e tal Zombies en the... bueno bueno este igual está bien va voy a probarlo a ver qué tal en lo que entran la gente si se quiere un... bueno si os queréis unir a la partida eh, podéis uniros, ¿vale? <tose> skin de tío, esta skin la tengo, bueno, y... y en azul también, o sea, tengo ambas skins. Esto está encontrando personas en la partida. Creo que lo he puesto en, en privado, tal vez. Parece que sí. A ver, en teoría esto es eh, infinito, ¿no? Que... Vale, ah, y hay, eh, a ver, monedas de estas contra vale, tres mil experiencia, no está mal pero... ah, mira, y aquí hay otra moneda vale, otros 100.000 espérate, ¿por qué me han dado más pero ¿pero esto qué es? ¡uy! Oh, ¿todas estas monedas? ¡no! espérate esas monedas en agua no se acaba el tiempo ahí o, o como está esto eh, vale me, me han escrito algo en comentarios no a ver eh, eva saludos hola eh... ¿Ha reventado el, el editor con L1 <risa> ¿Y eso? ¡Vaya tela! A ver. Este por aquí. Vale. Mira, creo que esto está más pensado. Puede ser para... A ver, para hacer esto. O sea, por cada salto nos dan 400 de experiencia. La, la idea es pillar otra arma porque esta que me he pillado no me convence del todo pero bueno vale otro 500 tío qué fácil es esto ganar aquí tío esto es facilísimo vale 540 eh, por cierto te vas a unir ahora a la partida eh, el martes juega la FNS con con un, ah, un dúo yo no he pillado pareja de momento o sea o sea, que es un modo dúo para mañana, pero no sé si de repente alguien en el directo se quiere unir y hacer un equipo, pues no me importaría la verdad. Eh, lo que se gana que es una skin, me parece, ¿no? O sea, tengo entendido que es una skin, ¿verdad? Vale, ¿y esto la otra Ah, desde aquí es más fácil, claro. ¿Queréis que todas esas monedas de decoración? Decoración esto. ¿Dónde se han metido? Tío? Poder, ¿eh? Eh, puedes mirar ese en dúos. Se ganan dos skins el top 1450. Eh, bueno, voy a habilitar el chat, ¿vale? A ver, ajustar. Ajustes avanzados. Ahí está. Pues eh, sí, pero a ver, el tema de los dúos... O sea, ¿cómo, ¿cómo va el tema? Creo que solo puedes hacer con una persona, o eso no importa. Que, claro, ahí está. Eh, hay que coincidir en la misma hora. Y, no sé. Será algo así, ¿no? Supongo. Y claro, que sea, supongo, de también de España, porque... Si es de Latinoamérica, bueno... Sería conectarme a la, en la noche... Sí. En el caso de que diera eso. Son menos creo que son 6 horas de diferencia, ¿no? Más o menos. Vale. Lo por aquí. Otro salto por aquí. Bueno, en principio no sé las monedas esas para qué están, pero solo con los eh, con los esto de salto. Ah, tu dúo va a ser... Ah, eres de España. Ah, no, no sabía Eva que iba a quedar de España. Eh, este modo es que lo han añadido recientemente, puede ser, porque mira, 800 por cada salto. Ah, eres de Alicante. Pues, ya te digo, o sea... Está bien, si tienes... Yo es que ya te... No sé, en este directo, pues... Lo comentaré y tal, pero como normalmente no me presento a torneos... eres esa... esa bandera es... es que no me fijo... Muy bien. Eso es Colombia, ¿no? Puede ser... Sí, creo que es la, la bandera colombiana, ¿verdad? La de Venezuela es parecida, ¿no? O sea, la de, de, creo que lo que cambia es el, el color de... A ver. Ah, pues es verdad, es que se ve muy en pequeñito, no, no se aprecia muy bien. O sea, de Andorra, pero viviendo ahora en Alicante, ¿no? O al revés. De Alicante, pero en Andorra ahora. Bueno, creo que ya no me van a dar más experiencia. Por lo que... Y esto de aquí tampoco se abre, tío. Yo creo que eso lo han puesto... Esto lo han, lo han puesto... ¿Cómo, ¿Cómo vamos? 52. Tengo 52 minutos, más eh, Soy de Andorra. Te he mencionado con lo de Ángel. Ah, vale. <risa> vale, vale. Ya entiendo. A ver, salgo por aquí. Ah, vale. Creo que ya sé lo que ha pasado. Eh. Tú has querido poner Andorra, pero el traductor seguramente te ha puesto Alicante, ¿no? Bueno, el traductor no, en todo caso el, el corrector. Eh, mira si es en dúo. Sí, es en dúo. De hecho, eh, nada más comenzar eh, el directo, pues lo he estado mostrando, ¿vale? Ya es eh, aquí. Es en, en torneo de dúos. Y comienza mañana, pues eh, ya te digo, o sea, bueno, a ver, se puede intentar, pero yo hice un torneo de estos mmm, y recuerdo que tampoco quedé, no sé, es que ya te digo, tampoco estoy <ríe> muy en los torneos. Pero tampoco recuerdo haber quedado en, es en construcción también supongo, ¿no? Bueno, voy a hacer un, bueno, también es verdad que a ver, eh, me estoy comparando como cuando empecé en Fortnite. O sea, yo ahora tengo en cierto modo más nivel, ¿sabes? O sea. Mira, de hecho, mira, voy a poner eso, cero construcción en dúos. Y esto es una. Esto es un.. un testeo, por así decirlo, ¿vale? De lo que pasaría mañana. Dale. Pero claro, es que... A ver, y, ¿pero pone en construcción o no pone nada? Yo creo que esto es construcción, ¿no? Formación del torneo, los jugadores... Bueno, no me ha dado tiempo a leerlo. Ah, quedaste stop 1 con, con tu dúo, Kike. Pues enhorabuena, ¿eh? Oye, muy bien, muy, buen puesto. Ah, es en construcción. Eh, bueno, realmente yo... Ahora me estoy habituando al tema de la construcción. La verdad es que... Ahora levanto muros y... Sí, o sea... Me alegro, de verdad. Eh, vale, a ver, voy a chutar. Portería sola. Go. Vale. Pero bueno, bueno, bueno. Este... Oh, este... es mi compañero. Ah. <risa> Lo lo que.. La, la famosa teoría, tío, de los que no tienen skin son los jugadores nuevos. A ver. Estamos mm. sí. llevando. Ah bueno. Oh, o pico pico pico pican. Por tanto, Eva, ahí sí, tío, eh. Por si te apetece unirte ahora dentro de un rato o ahora, no sé, cuando te venga bien te invitaré de todas maneras desde el juego a... bueno, no me he fijado, no sé los que habrán conectado pero como hay muchos también que que suelen estar en el directo y jugar ¿está nevando? ¿está nevando ahora? pues... no, aquí no pues oh, claro, pero es que en Andorra es fácil, ¿no? Porque como estáis ahí en la montaña. Vale, me pillo esto. Ojo. ¿Y qué, qué recompensa daban en el torneo de Gres? ¿Te acuerdas? De... En Andorra. Yo soy de Valencia. Pero bueno, yo sería de cualquier parte. <ríe> no tengo problemas en... De ningún tipo con viajar. Eh... Ah, mira, Juanjo está. Ahí está, perfecto. Eh. Vale, lo tenemos. Vale, a ver ¿qué va? La skin de Greff, el pico y la... Ah, la skin... Ah, la skin de Greff te la, claro, claro, claro. Esta, esta es, es normal, te si has quedado primero, bueno, primera. Es normal que, que te la regalen. Bueno, el pico y todo y gratis, eh. Muy bien. Yo gané un banner, bueno, no quedé de los primeros en algún que otro torneo, ¿vale? Eh, entonces, al no quedar de los primeros, me acuerdo que me dieron, pues, un banner. Y creo que un baile, me parece. Y la verdad es que me... Bueno, te estoy hablando de cuando empecé, más o menos, ¿vale? Y me carrileó mi compañero en la partida. Creo que eran... Eh, me parecen, si no recuerdo mal, en tríos... Y a mí y a otro compañero, bueno, a otro compañero y a mí, eh, no, no. nos carrileó un poco la partida. O sea, era bastante bueno jugando. Y yo en ese momento, pues, no sabía mucho de esto de Fortnite. Eh, mi primo es de Valencia también. te da a la skin en el top 4.568. Eh, bueno, claro, pero 4.000 de... 4568 de todos los que participarán, que son bastantes, o sea pero bueno Vale Se sabe más salir de la partida Porque realmente a ver mmm, Acabo de empezar ¿estás? Sí que es verdad que ¿Quién era? Juanjo el que se había unido Pero bueno Bueno, estás aquí en el directo, Juanjo Vale, también Marlon se acaba de unir. Marlon, estás aquí? Me digo porque... Porque esperéis que no, no salgáis de la partida. A ver, que no sé lo que durará esto. Pero es que me sabe mal por este jugador. Marlon, saludos, bienvenido, tío. No, que decía que Juanjo me había mandado una solicitud para unirse. De hecho, está ahí en el grupo. Y ahora tú. Espero que no, no os vayáis, que no sé lo que tardaré, pero que no quiero salirme y dejar a este chaval ahí en la partida solo. A mí me lo han hecho y la verdad es que no, no sienta nada bien. ¿Y veis mi skin del heraldo? Es feliz, ¿eh? Es que sinceramente muchos me preguntan, oye, ¿y cómo hago para conseguirla? Yo es que no estuve mirando las tareas. Creo que solo lo mire una vez por encima, y si no recuerdo mal, una era eh, caer en... ojo Vale. Caer en... Es una llave solo. ¡Oh, perfecto! Caer en... Bueno, he dicho, caer en una... Santuario del Heraldo. Ahí tienes que caer. Eso es una de las misiones. Y luego, eh... Dios, me iba a abrirlo. A ver... Ah, no me ha dado tiempo ni a abrir el cofre, tío O sea, sinceramente se lo ha reventado Vale Bajeamos vale, esto ¿No os pasa a veces que queréis decir una frase Y nos dejan acabar la frase, tío? Nos ha pasado exactamente lo mismo eh, A ver esto por aquí Vale pues ahí lo tenemos. ¿Esto de lava no te lo quieres pillar? Es una buena arma en principio, ¿vale? Casi que me lo voy a pillar. Eso y... Un de esto, por si acaso. Vale. Vale, vamos. Por cierto, hay otra misión que es... Bueno, misión. Es unas misiones que se hacen con la espada láser. ves ¿eh? hazlo o no lo hagas. O sea, esa misión es que se hace facilísimo, tío. Solo con hacer esto. Y un poco... Cuatro cosas. Te dan... Te dan la misión como completada. Por cierto, no te lo he comentado, Eva. Pero yo estuve en Andorra también. Hace unos años. Eh, te han ascendido a líder del grupo. Ah, ¿que, ¿que no era líder del grupo antes? Pensaba que sí. Oh, oh, ah, al final se ha ido, tío. Normal. Ha estado ahí esperando mucho rato. Vale, pues... A ver. ¿tú por aquí? Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. ¿Qué me dices? No. Mm, una tarde está un poco hecho. vale. A ver, vamos a bajar. ¡Eh! Se va en el camión. Vale, la lava. Eso es. Buena, tío. La lava se de la suya. Perfecto. Eh, bien. ¿Habéis visto cómo ha reventado el camión? Nada más... He disparado con eso. ¡Oh! Ahí está ahí mi alma, tío. Me la, me la pillo. Vale. Ahí está no necesito balas eh, eh, eh, bueno, bueno, bueno, bueno bueno, bueno. vale ahí lo tenemos bueno. vale, pues nada, Marlo <ríe> vamos a hacer equipo eh, le voy a enviar a Juanjo otra solicitud, vale a ver vamos a la sala Lucas, saludos, bienvenido. Eh, justo ahora estábamos haciendo equipo. Eh, Por pues si te quieres unir también. A ver, estaba. Ah, pues no, parece que ya no está en la partida. Eh, Capitán Tornado. Capitán Tornado creo que era, ¿no? ¿Qué tal todo? Dile, dice Lucas. Antes de todo, vas a jugar partidas normales. Eh si sí, lo dices por algo en concreto marlon o cómo vas con lo de los estilos de las skins los los estilos Ah, con esto eh, pues bueno aquí está no o sea más o menos mira me va a pillar ahora que lo dices este baile Se lo voy a equipar pues aquí estamos, no, no, no tengo prisa, es que no, no me corre prisa esto, <ríe> ya sabéis que lo dije, que también son un recolor, o sea, sinceramente. No puedo jugar, tengo, ah, clases de piano ahora, y luego sos feo. ah, vale, pues oye, que vayan muy bien las clases, tío. Eh... Voy a mandarle solicitud a Capitán Tornado, a ver, unirse al grupo, no, unirse al grupo no, tío. Quería invitarlo. Espérate, Marlon. Ahora te invité esto. Espera. A ver. ¿Dónde está Marlon, tío? ¿Y por, y por qué me, no me aparece para.? What? Puede ser que Marlon tenga. Ah, lo tienes en ausente, tío. Cámbiatelo, tío. Porque si no, no te puedo mandar invitación. A ver, abandonar el grupo que ya estoy cansado de jugar partidas normales pero si vas a jugar es es algo y cuando juegues otra cosa más ah, pues mm, a ver podemos mirar algún modo creativo si quieres tío algún parkour te apetece a ver algún parkour así extremo mira este de 100 niveles Igual iguales este está bien Vale, invitar al grupo. Y bueno, si alguien más se, se va uniendo a la partida y demás. Hoy creo que va a ser un... No sé, me, me está dando la sensación de un directo bastante tranquilo, ¿eh? No sé si es porque es lunes. Normalmente los lunes... Eh, es, un, es un día que... Es que eso. La gente como que anda liada y tal. Igual el lunes me lo tomo más relax. Pero bueno. Porque el de la semana pasada creo que fue parecido. Eso va a ser directo más tarde. O sea, sobre las 11 de la noche o así. También podría ser. Pero bueno. Le habías dado a aceptar, ¿verdad? Vale, pues aquí estamos... No sé muy bien el modo este de qué trata, tío, pero... Pero lo veremos. En, te en teoría es un parkour, ¿no? A ver. No sé si lo, lo especifica aquí. No. Creo que no. Aquí aparecen cero, claro. Porque no estamos en ese modo. Mira cómo se ve ahora el este, eh, o sea, en la nada absoluta, tío. Vale. De dos, uno, a ver de qué va esto, tío. O sea... Vale. A ver, tenemos que ir por aquí, ¿no? O sea, supongo, ¿no? Vale. Tenemos que entrar aquí. Apoyar al creador. Vale. Y ahora. Vale. Uy, es un parkour, pero un parkour loquísimo, ¿eh? O sea. Vale, esto. Bien. ¿Vale? Ah, y este es subir así, ¿no? Uy, cuidado. Tenemos que trepar y, e ir saltando, ¿no? O sea, trepar esto. Vale. que saltar pillar carrerilla y saltar aquí no vale. creo que han añadido esto <ríe> si te fijas tío, han añadido estas dos cosas porque creo que la gente no llegaba no o sea el, el que ha diseñado esto igual no contó con eso no o sea seguramente Vale, y lo tenemos. Eh, vale, estas fuentes, esto... Vale. Eh. Bueno, bueno, bueno, bueno. Vale. Hay que controlar esto un poco. Sergi, saludos. La copa de FNCs... Eh, comunidad será en construcción no, no, no, es bueno, a ver, te explico, es allí eh, es en en construcción normalmente ese tipo de torneos porque vas a vas a presentarte a la copa esa Ma es mañana, yo no tengo compañero todavía nadie me lo ha propuesto eh, vale, a ver esto, pero ¿Cómo hacemos para saltar eso, tío? Bueno, Mar Marlon sí que ha podido saltarlo, ¿no? O sea, no, no sé muy bien qué habrás hecho ahí, Marlon, pero... Tú sí que lo has conseguido llegar hasta ahí, ¿eh? Vale, no sé si es pillar así velocidad. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ojo, ¡Perfecto! Vale, el truco está en la primera y con la tercera, ¿vale? La 1 con la 3. Pillar así como un salto, así como un impulso. Entonces, bueno, mmm, dándose skins, eso, bueno, eso es lo que es la y además están interesantes las skins, pero eh, según Eva nos ha comentado, tenemos que llegar a la mil, mil 1400 o así, o sea, ese, en, en ese puesto... Bueno, ahí quito. en eh, Quedar entre los 1400, en el puesto 1400 o así. Vale, aparece esto por aquí, ¿no? Vale, entonces Muy bien Vamos aquí ¡Ué! No, ese salto, tío Es que he saltado de, de más, tío A ver Ah, venga También he de admitir <ríe> He de admitir que cuando Cuando los niveles se ponen así De, de repetir una y otra vez Una y otra vez se hace un Mira, lo está bailando Marlon, tío Cómo le gusta provocar, eh Ahí el bailecito El bailecito del que ha superado el nivel <ríe> A ver Esto por aquí No, va, en serio Mira, va, ya es En serio Esta ya la hago bien Esta la voy a hacer muy bien Concentración 100% Venga, un bailecito para ayudar Vale, va Ahora sí Creo que el truco está... Es que a ver, eh, creo, creo que... Mira, creo que está en el salto, tío O sea, que doy un salto muy... A ver ¿Ves? O sea, tengo que ir recto Y aquí hacer un pequeño saltito Pero es, pero es muy poco salto O sea, es como, como un escalón, ¿vale? O sea, ya está, subes el escalón Y, y luego aquí otro escaloncito, ¿Ves? O sea, pero sin, sin abusar Esto por aquí, muy bien y ahora este, otro, otro saltito, como si nada, como el que no quiere la cosa. Vale, y aquí ya. Ahí está. Vale, y Marlon, ¿dónde ha ido? <ríe> Marlon se ha pirado, tío. O sea, Marlon se cansó de esperar ya, tío. Dice, no tengo que ir. Vale, ahí está. Vale, siguiente fase. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y muy bien, perfecto. Ahora saltamos esto. ¿Saltamos esto? No eh, A ver, ¿cómo está esto? Eh, supongo que es por orden, ¿no? O sea, azul, rojo, verde... ¡Ah! En el último, tío A ver, azul, rojo, verde, naranja... y. ¡Bien! ¡No, pero, pero si, si había caído! ¡Si, si lo he pasado! Ah, vale. Vale, aquí hago mi bailecito. No busco provocar, pero... Venga, Marlon, tú puedes, tío. Ya estamos ahí, ¿eh? O sea, queda ya ese nivel. No, no saltes, o sea, no, no aprietes el botón, déjate llevar, o sea, es, eh, como te lo diría, así, tío, no, no tienes ni que saltar, es pin, pin, pin, pin, pin. Ahí está, perfecto. Eh, vale. Aquí ya tenemos que saltar, con cuidado. Cuidado Ahí lo tenemos Y sí, lo tenemos hey, bueno Me ha teletransportado automáticamente, ¿vale? Pero bueno, te espero aquí, ¿vale? Ah, vale, también me ha llegado Vale, esto <risa> La primera, tío O sea Vale Ahí está Buena Buena Y sí, perfecto Vale Y aquí que nos vamos a... Uy que no hay suelo, ¿eh? No hay suelo, tío. Caemos al, a la nada, tío. Al abismo. Vale. Lo tenemos. Ahora doble salto. ¡Oh! ¡Qué justo me ha quedado, tío. Muy bien. ¡Qué sincronización, eh! Vamos, eh estamos full sincronizados, tío. <risa> bueno, ha caído ahí, tío. A ver. No. no. No. No. Vale. Hacemos aquí un salto. No. Ah, hay que esperar al verde, ¿correcto? Sí. Eh, tenemos que esperar al verde. Y ahora en el verde saltar. Aquí nos agachamos. Aquí saltamos. No. Espera. <risa> No, no, no, no, es que me he anticipado, tío. Pero era muy fácil, faz... es muy sencillo y muy fácil, pero me he anticipado un poco, ¿vale? Pero bueno, vale, aquí es saltar, agacharse, saltar, agacharse y saltar. Vale, ahí. Pero era tremendamente fácil, ¿eh? Oh, bueno, tío. Eso ha sido. Vale O sea Vale Vale Va. Va. ¿Qué cerca está, tío A ver no. Es el borde Casi ni O sea Es que no No tenemos ni que tocar, tío Es que claro Cuando intenta Cuando intentamos subir O sea, trepar ¿Vale? Oh, pero, ¿cómo está esto de...? ¿Cómo está esto de... Y por cierto, están dando... Están da... ¡Ojo! 24.000 por 10 minutos. Nada mal. Nada, nada mal. ¿Por qué poco. ¿Por qué poco. A ver, damos esto. Vale, vale, bien, perfecto. Ahí está. Ahí está, bien. Eh, tenemos. <tose> saltamos creo que no, no va a llegar no va a llegar tengo que pillar un poco más de impulso o sea, tengo que ponerme ahí, casi en esa esquina de ahí dime que llego no, no he llegado a ver yo sí, no va a decir, no parece tan difícil voy a bajar aquí esto ya A ver Seguramente sea más fácil de lo que parece, tío Pero ¿Dónde ha ido Marlon? Tío, eh, Marlon ya ha hecho los, <ríe> los otros niveles, tío Ha dicho, yo no voy a estar aquí esperando a este eh... oh, No, no, no Esto tiene que tener truco, tío O sea, tal vez sea en el centro O sea, que yo... No, no, en el centro no en el centro no es a ver esto nada hay algunos que impulsan más eh o sea no, y ahora es que ni siquiera llego, tío por cierto, si alguien quiere hacer un modo escuadrón o algo así, que lo diga, ¿vale? nos vamos vale, creo que, a ver, vale, creo que ahora sí Ahora sí que voy a llegar No eh, No, no he llegado, tío A ver Vamos impulso saltamos Y ahora en este borde el borde ese de ahí Creo que la clave está en el borde ese de ahí ¿Ves? O sea Vamos, en este borde Y ahora Vale, ahora sí Ahora sí que sí Tío, pero, pero, pero vamos a ver pero vamos a ver, tío, si estaba claro que sí que llegaba. No. Es que está minuciosamente pensado, tío, para... O es en el canto este de aquí, o si no, no haces nada, tío. Vale, ¿ves? ¿Y ahora? y Ahora sí, pera, perfecto. Uf, bueno, me ha dado un bailecito para celebrar. Vale, y esto de los... Esto ya lo has pasado, ¿no, Marlon? ¿Esto qué es? ¿Intentar ir por el borde? O sea, eh, yo creo que esto será más fácil que lo otro. Bueno, por hablar. Por hablar. A ver, creo que hay que pillar eh, un poquito de... de impulso. A ver. Impulso ver. por aquí. No, pues no llega impulsando, tío. Salta Salta dos. Eh, ¿cómo, que, cómo, ¿Cómo que salto dos? ¡Ah, amigo. Ah, what? <ríe> ¿Qué me dices? Simplemente por.. Ojo. Tenía que saltar en el círculo y ya está, tío. Es que manera de complicarme la vida, tío, de verdad. Vale. Eh, no, tío. A ver. Vale. No, nada. Vale, ha hecho esto, ha saltado así y ha llegado, vale. Bueno, también se puede hacer como lo he hecho yo, ¿vale? O sea, la, la opción de Marlon y la mía, ambas son buenas opciones, ¿vale? Eh, vale, ¿y esto? Todavía no. Todavía no, no sé, esto... Vale Bueno, y si le damos a skip level Ya está Venga tío, no, no te compliques la vida No, espera Vale, ahí está eh... Vale, es ir por el borde solo o sea, vas, va, exacto, perfecto. Vale, aquí es un salto así o eso no. ¿Eh? Tiene que haber algo más. Ah. Vale, tú primero. Tírale, tírale. Vale. Ahora voy yo, ¿vale? Bueno ¡Buah! ¡No! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué me dices? ¡Buah! ¡Buah! ¡Qué pereza, tío! Solo de verlo da pereza ya A ver Hola Juan, saludos, bienvenido tío Aquí estamos Marlon y yo Haciendo estos modos parkour eh, a ver, Bueno, bueno, bueno, bueno Lo que nos encontramos aquí Esto no se puede subir así Vale, ahí está eh, Vale, si te quieres unir Juan también, a este modo eh, Bueno ¿Qué te iba a decir? Eh, ¿Qué hay que.? ¿Qué más hay que hacer aquí? O sea, ¿cómo, cómo vamos a subir aquí? Ah, le tenemos que disparar a eso. ¿No? No, habrá, habrá que disparar a otra cosa. Ah, vale, sí. O hacer así. Disparar para abajo. Ah, No. Ah, la X de arriba, cierto. Vale, ahí está. Y ahora... ¡Uf! Uh. ¡Uf! Uh, bueno, nada, más. nada más poner un pie ahí, tío. A ver. Vale. ¡Ah! Poco ha faltado, tío. Vale, creo que es el ángulo. Tal vez sea por aquí. No, porque luego... Ah, y si saltamos así, ves, es un salto, es alto, muy bien. Vale, ahora esto por aquí, esto por aquí. Tenemos que esperar a que llegue. De todas maneras, voy a pillar un poco de impulso para, para bueno, asegurarme un poco que que caiga ahí. Eh, bueno, Juan, te iba a comentar, estás en la lobby, pero te quieres unir al modo este parkour o Creo que va a pasar un ratillo hasta que acabemos esto. Pero nos vas a alcanzar enseguida, en verdad. O sea, tampoco... Tampo... Creo que, que tenemos Marlon dos niveles, ¿no? O sea, han sido el primero muy fácil y el segundo también. O sea, que realmente... Te pasan rápido, la verdad. Bueno, hay alguno como este Que está un poco todo retorcido, ¿vale? Pero A ver <ríe> No, tío No, no, no, no No, no, no Pero, ¿qué pasa? Que si paramos En algún momento eh, Deja de avanzar esto A ver pero claro, el girar está ahí un poquito más complicado. para aquí es un saltito como si nada. Pero es en, en el giro, tío. Ah, ¿puedo saltar al girar? ¿Puedo hacer al menos un salto así pequeñito? Para cambiar de, de dirección. A ver. No, nada. Creo que me voy a plantar aquí, tío. Eh, Marlon, me planto y... Sí, y creo que voy a hacer un par una partida. Si te quieres unir con nosotros, conmigo y con Juan, como veas, ¿vale? Yo me voy a salir ya, porque esto... Uf, esto para hacer ese giro me va a llevar media hora. Bien. No es plan tampoco. Nah, pues me salgo ya. Hasta luego, tío. Eh, vale, Juan, estabas en la lobby, ¿verdad? ¿Puede ser? Hubo otro parkour que sí que me lo pasé y, y había un nivel que era muy parecido a este. O sea, tenías que hacer ese giro, pero claro, con el mando este no, no lo veo tan... O sea, no, no lo veo tan, tan cómodo, ¿no? Pero bueno. Eh, vale, pues... A ver, ponemos Battle Royale, ¿os parece? En construcción... Por cierto, Juan, no sé si te has enterado, pero mañana hay... Hay un evento como este, ¿vale? Una competición, que es esta de aquí. Que es en dúos, ¿vale? No sé si tendrás ya pareja para el evento este. Pero bueno. Y también he subido, bueno... Me había pasado de decirlo. Eh, he subido contenido al canal principal también, ¿vale? Un juego que se llama. Ahora os lo digo, ¿vale? No me acuerdo el nombre. Es que cuando subo. Cuando son juegos nuevos. Ahí me cuesta un poco el tema de. ¿Cómo se llama? Un Usual Think Dings, ¿vale? O sea, se llama así. Eh... Vale, a ver. Momento, que no me da una cosa. Eh, un momento, Marlon, eh, ¿no, ¿no le das o no quieres jugar en este modo? Ah, vale, vale.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 <risa> eh, vale os parece si caemos por aquí por forma chatarra eso. Eva dice ya volví juan me eh, dijo que soy eso, eso, eso que es ¿Por qué le dijiste eso, Juan? ¿Para bueno, qué vino ese comentario, tío? ¿Pero os conocéis? ¿Hay confianza? O, o, ¿O eso? No sé. Me he perdido un poco, pero bueno. Ah, vale, que te llame Gonzalo. Vale. Pero la, la cuenta... ¿Pero es, es tu cuenta o, o Eva es familiar tuyo? ¿Tu hermana o...? No sois amigos. Entonces me he perdido. Entonces, pero... ¿Y, y cuándo te ha llamado eso? No será mi directo, pero mi directo no, no ha aparecido nada sobre eso. Que yo sepa, ¿eh? No sé, igual no me he dado cuenta. Ah, vale, es, es la cuenta de tu mamá. Vale. De todas formas, eh, con... Bueno, no sé si lo sabías, pero Google permite crearte varias cuentas. Con, o sea, una cuenta principal, pero la otra tuya de buen podría la secundaria. Vale, hay un enemigo por aquí ¿eh? O sea Pero tú no Pero tú no nos oyes Ah, bueno, también puede ser Sí, os, te os tengo Os tengo bloqueado, es verdad Eso es cierto Por eso os digo, imagínate que no lo tuviera muteado, tío, o sea, de vez en cuando os soltéis unas pullas. Eh, pero bueno, Lucas también se quejó una vez. Pero siempre digo lo mismo, o sea, si queréis, pero porque queréis también, porque realmente tú te silencias o silencias al resto y que digan lo que quieran, ¿no? vale. En, bueno, en mi canal principal, siempre, esto lo suelo repetir mucho, pero cuando yo, cuando yo me inicia en el canal principal, vale, este es el secundario, ¿no? Pero eh, habían muchas veces movidas de ese palo, tío. Eh, entonces yo tenía el chat en, o sea, compartido, vale, que todos, todos se podía oír y todos se podía ver. Entonces, bueno, se puede seguir viendo todo, ¿no? Pero me refiero a que todo se escuchaba y tal. Y, y me encontré de, de todo tipo de personas. Unas que venían aquí a la movida, ¿no? Lo típico. Eh, yo qué sé, se aburrían y de repente pues decía, pues mira, me va a poner a discutir con este, me voy a poner a discutir con el otro. Y se creaba como un ambiente tóxico. Entonces, claro, yo eso siempre lo he querido evitar. Porque es que no lo puedes evitar. O sea, siempre hay... Hay gente hater y gente que so solo viene a los directos a pasar el rato, a insultar a unos y otros, y, y ya está. Y si por una alguna de aquellas lo bloqueas, se crea otra cuenta y vuelve, pues tampoco puedes hacer mucho. Lo mejor es eso, lo muteas y ya está. Hay gente que luego se cambia el nombre incluso, o sea... Yo he llegado a conocer personas que era la misma persona con, con cuatro cuentas. Pero era el mismo, y al final son las mismas como por su forma de expresarse y su forma de hablar. Y sabes que esa persona es esa persona. Y es que encima saludaba igual, tío. Yo qué sé. Imagínate que su saludo fuera buenos días terrícolas, ¿vale? Cuando yo lo bloqueaba con esa... Imaginamos que se llama sea eh, por ejemplo, ¿no? Sígueme, vamos a abrir la... Ah, vale, la bóveda, perfecto. Gracias. Eh, ya voy, ¿eh? O sea, est est estáis por aquí, ¿no? O sea, la bóveda está ahí, ¿no? Vale. A ver, la bóveda está ahí. Pues bueno, lo que os estaba diciendo. Yo blo bloqueaba a esa persona. Y, y el saludo de tu otra cuenta era... Buenos días, terrícolas. Y dices... Y, bueno, dices es la misma persona, ¿no? O sea... Porque le porque está saludando igual. Entonces... Y es un ejemplo, ¿vale? Es un ejemplo que estoy poniendo fácil para que me entendáis un poco lo del buenos días perrico, las que se entienda un poco de su saludo, ¿no? Y era la misma persona, tío. Aunque tuviera otro nombre de cuenta. Eh, voy a romper los... Vale, a ver, el tema de armas... Bueno, tengo un arma morada por ahí, me interesa un botiquín, la verdad. Sí. Y tal vez con esta arma ahí, con... La de lava no está mal, ¿eh? La de Slava esta me ha salvado de algún apuro. Entonces igual sí que me la pillo. Esto también está bien. El sniper. Hmm. Eh, ¿quién, ¿Quién falta? Juan, vente aquí, tío. Y, y píllate alguna cosa de esta. Mira, aquí tienes un sniper. Bueno, lo que pasa es que son tres balas. Bueno, 21 balas. Bueno, es bueno el sniper. Se lo va a quedar. otro botín por aquí no. Sí, vale, perfecto. Pues te seguimos, vale. Márcalo ahí en el mapa, si quieres, para saber dónde vamos. Bueno, espérate, creo que tenías que haber saltado antes. Vale. Ah, en esa parte de ahí. ¿sabes? ¿Qué lunes tan tranquilo, eh? Es que, ya os digo, o sea, por lo general los lunes suelen ser así un poco. Ah, claro, ya me acuerdo. El lunes pasado creo que era puente, ¿verdad, claro Por eso... Por eso estoy notando del lunes anterior a este lunes. Vale, pero quedaría... la llave que tenga Juan, o sea... La ahora me gusta Juan ah no, Juan no, la tengo yo tío se me, se me ha ido tío vale yo tenía daño y nada de cositas, ¿verdad? ¿eh? Esto. Eh, vale. Al principio. Vale, yo ya me he pillado todo lo que quería pillar. ¿no? Vale, a qué parte vamos a ver. Bien, ¿en qué momento he ganado yo una llave más, tío? O sea, ¿en serio? O sea, me han vuelto a dar otra llave. De cuidado con los árboles, ¿eh? Cuidado. Vale. Ah, para... Para pillar alguna de estas también. Cañón salpicón pues. Bueno. Esto te ha dado el globo. Mira. De madera para luego poder construir alguna barrera o algo, ¿vale? <risa> <risa> A ver... Gonzalo es que me estoma <risa> A ver por aquí bueno ya queda poco ¿eh? o sea quedan 12 en partida no sé quedamos muy pocos Atacarles de la misma forma. Vale, quedaría Marlon. Que en principio, a ver, pues, no sé si, si llegas a ayudar a Juan. Pero al menos... Mmm, a ver, ubicando. ¿Esto que es? ¿Tarjeta de reinicio? Mm. <ríe> Estoy no, tío, eh, ve, ve a por... Intenta pillar la tarjeta aunque sea, tío. O igual te la puedes hacer, tío. A ver, son nueve, realmente... Como veas, ¿eh? O sea, igual puedes derrotarlos, tío. Es que creo que te van a estar esperando en la parte del reinicio, tío. Bueno, yo, yo si fuera ellos estaría ahí. Pensando, digo, en algún momento tendrá que reiniciar a sus compañeros. y la pilla también la de Juan si puedes no, de, de hecho creo que no no hay no no no no olvídate él está está ahí pero pero no sé si te dará tiempo ¿eh? ahí sería como para, para reiniciarnos pero eh, que lo, lo veo muy, muy complicado eso Míralos, si están esos ahí, creo que son dos equipos, déjalos, déjalos, que se, entre ellos, entre ellos. No, no, no, no, no te metas, no te metas entre ellos, déjalos a ellos y, y luego vas, o sea, cuando queden, cuando queden tres en partida, ve. No, déjalos, déjalos, que se, que se cambien entre ellos. Eso es fácil, o sea... Exacto. punto alto los caramelitos aquí otra vez, no se visto, eh muy bien, la corona, perfecto vale, quedan dos controla la posición vale, ahí está, algo de escudo, muy bien Quedan pocos segundos, 41 segundos para que se cierre, pero en principio está bien situado, ¿eh? O sea, se te va a cerrar a tu favor. Que lo está ahí en la cima construyendo. Pero ese es uno, ¿dónde está el otro? Mira, mira a tu derecha mejor, o sea, mantén también el ángulo exacto. Ahí está. Hay dos más, ¿eh? Mira, mi consejo es... Deja que se ataquen entre ellos. Y entonces vas... Y, eh, mira, mira, ya de hecho creo que se están enfrentando entre ellos. Y cuando lleguen... Que llegarán. O que quede solo uno. Te aconsejo que quede solo uno. Eso es. Vale, ahí lo tienes. Bueno, bueno, bueno, bueno. ¡Buena, buena! ¡Ha salido de ahí! ¡Ah, tío! Mm, está atacado por la espalda, tío. Pero... Casi, pero muy bien jugado, tío. O sea, realmente... Un buen puesto. <ríe> ya, casi te la haces, tío. Pero, oye, no ha estado mal. Yo, ya te digo, o sea, mi, mi consejo hubiera sido que te hubieras quedado en ese sitio esos dos se hubieran encontrado ahí y uno de los dos hubiera... Y entonces ya, eh, cuando uno de los dos hubiera caído, seguramente se, seguramente se iba a poner escudo o a curarse. Eh, entonces, haber aprovechado ahí, pero bueno. Pero igualmente, una buena partida, tío. Eh, voy a invitar a Juan Gra, ¿vale? A ver si se quiere unir. Eh... Creo que le... a Juan le ha pasado como a mí, que nos ha pillado desprevenidos, me parece, ¿eh? Mm, vale, parece que no... A ver, Juan, Juan Granova no va a unirse, ¿no? Ethan... A ver... Es que si, si podemos cerrar con escuadrón, mejor... Tenemos las mismas coronas, ¿eh, Marlon, tío? A ver. Por aquí. Han dice, me pasó que vino un amigo a casa, lo acompañé hasta la parada del bus y esperé hasta que llegase. Ah, pero que te saliste de la partida, ¿o cómo está eso? <ríe> Estando en partida, fuiste a llevar a tu amigo. Eh, mira, lo que podemos hacer, espérate, voy a cambiar de modo, voy a poner mmm, ahora en tríos, pero sin construcción, ¿vale? O sea, en este modo. ¿Y ese autobús eh, cada cuánto pasa? va a pasar a pronto, ¿no? Porque si te ha dado tiempo a ir hasta ahí. No salí, me quedé en la partida, pero me fui. Ah, te quedaste en la partida. Pasa cada media hora. Sí, normalmente. Por lo general, sí, los autobuses. Algunos cada hora, depende también. Depende de, de a dónde vayas, de la zona también. Ahora vuelvo. Perfecto, tío. Pues. A ver, estoy cargando esto.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 en barco donde pone el árbol vale ah, sí. lo, lo que me gusta de, de esa zona es que creo que esta skin es como que se camufla en esa zona bueno que es de noche y bueno aunque se aprecia mejor esta skin de noche, no se ve mejor. Ah, ¿queréis caer, a, queréis caer ahí tan cerca. Seguro. Bueno, bueno, lo, lo veo muy cerca, ¿eh? O sea, aquí van a caer muchos, ¿eh? A ver, vamos a ver. Un poco locura, ¿eh? ¿quién, quién ha marcado ahí, no sé si Marlon pero esto lo veo muy arriesgado, de hecho ya estoy viendo volando por los alrededores pero está aquí mi arma perfecto ¿cómo que en, en el árbol? tío ¿quién ha...? a ver, <ríe> yo había marcado el árbol pero como he visto que habéis des, desmarcado eso Marlon y yo hemos caído aquí Píllate esta arma, tío, es bastante buena. ¿Por qué no os gusta la pistola láser, tío? Está rotísima esta arma. Es buena, pillo, tío. Ahí está. Vale. El botiquín. A ver, algo de escudo sí que es verdad que nos vendría bien. Bueno, yo estoy pillando... Bueno, casi que no voy a pillar balas, porque si tengo la, la pistola esta... Realmente no, no me no me hacen falta las balas. Vale, vale Juan ya está aquí con nosotros. Vale, he encontrado una llave, por si queréis ir luego a abrir, a abrir algunos cofres, ¿vale? o cofres, cajas fuertes de esas. de chill, Marlon? Sí, la verdad es que es muy bueno, eh, Marlon, jugando. No, en general, yo creo que, a ver, no estaba por presumir, pero los suscriptores que sois vosotros, o sea, por lo general, sois bastante buenos. De hecho, un... ¿os acordáis de ese directo que hicimos, tío? Eh, cuatro partidas seguidas ganando en modo creativo. Tío. Digo, modo creativo, perdón. En modo construcción. Siempre de relacionar el... el modo construcción con el... con el creativo, con los creativos, tío. A ver esto por aquí... Oh, todo lo que ha dado esto, ¿no? Vale, barritas. No sé si pillan. Bueno, es que tengo ya dos, dos pistolas de estas láser, tío. Bueno, eh, ¿qué os iba a decir? Yo propongo ir aquí, ¿vale? O sea, bueno, es más, va vamos aquí, tío. Porque eso se va a cerrar en dos minutos. Y si no vamos ya, nos van a... Va vamos a perder. De hecho, yo creo que tengo dos llaves de esas. Vale, está ahí arriba. Sí, lo, lo he marcado en el mapa, ¿eh? A ver... ¡No, tío! ¡No! No, no, no Me ha pillado bebiendo, tío Me ha pillado bebiendo, perdonad, eh Me Iba a agarrar el vaso Y no lo he visto Esto no, no puedes ni beber, eh Esto es como, vamos, esto es como la vida misma, tío No te a tener a beber Ojo, de... oh, bueno, bueno, bueno con bueno, espada, láser y todo, eh. eh Pilla mi tarjeta si ¿sí podéis, ¿vale? <ríe> Vaya, te la, tío. Voy a intentar caer, a ver. Aquí era donde me habían eliminado antes. ¿no? A ver, si puedo ir a... No, ya se está cerrando todo, tío. No, no sé si habéis llegado a pillar... Ay, no me da tiempo. No. <risa> Nada, No me da tiempo, tío. Qué triste, tío. ¡Qué partida más mala, tío! O sea, por mi parte, ¿eh? Ya, sí, sé que habéis abierto eso, pero bueno. Eh, nada, os espero aquí, ¿vale? Se está cerrando ya el, el círculo este. <risa> Ay, tío. Esto es como cuando llegas tarde a un cumpleaños, ya se han comido la tarta. Exactamente lo mismo, tío. O sea, me siento igual, tío. La fiesta ha acabado. <ríe> ya ha tenido todo. A ver. Eh, voy a pillar esto. Bueno. Algo lejos, ¿no? Bueno, lo bueno que eso. En principio. A ver.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 Vale, visa abierto una caja o me lo parece a mí? Vale, aquí está Marlon. No, ¿por qué, tío, al heraldo? ¿Tienes que hacer alguna misión con eso o...? Sin querer, bueno, bueno, grave error. A ver, veamos esto. Eh, vale, pues subimos por aquí. A ver, por aquí. Arriba. que claro si no tienes que hacer misión lo veo un poco a ver en verdad no es un enemigo a muy complicado pero da un poco de, de pereza tío vale, a ver esto? Vale, esto por aquí un escudito Bueno, ¿quién lo agarró primero? Es que no, no es robar, es simplemente el, el más rápido. A ver, tenemos esto. Eh, es que yo no estaba ahí, Juan, entonces... ¿Qué te puedo decir? Este Marlon, tío, era era mi lobo. Lo había do lo domado, era bueno, tío. esa llave que puede abrir aquí veis ¿eh? Vale, ¿en qué parte está ese? El de la lancha. ¿Lo habéis abatido ya? Vale, Marlon ha caído. ¿Dónde está? Eh, vale. Voy a intentar ayudarte, ¿vale? Eh, espérate. Está ahí uno. No, no. ¡Qué poco, tío! ¡Qué poco! <ríe> ¡No, tío! ¿Esto era cero construcción o era construcción? Había pensado yo, podría haber hecho ahí una barrera Creo que era cero construcción, tío Tenía la mente... Había pensado yo, hago una barrera Y revivo a Marlon yo sabiendo eso No le doy al fusil a Juan pero vamos a ver, si Juan ha dicho eh, que el que se había quedado el fusil eras tú. Eh, vale a ver, capitán tornado. Va, vamos a ver si está. No un este... tampoco. Quizá no es que le he mandado antes solicitud, no lo ha aceptado. Un game mata de todos modos, por supuesto, tío. Claro. Vamos a ver, por supuesto empezamos ahí mira si te soy sincero si en el, en el torneo de mañana eh, quedásemos todos así o sea quedando segundos o cosas así eh, nos llevaríamos la skin ¿eh? pero habría que dar segundos en todas las en todas las rondas creo que se pueden varias veces o sea, creo que hay varias oportunidades eh, vale le damos a todos Mm. Espera Voy a voy a hacer una Voy a hacer la táctica de Metemos a un, a un jugador random ¿Vale? Y, y a ver qué tal se nos da Igual nos pueden meter un jugador que sea muy bueno O alguien que Recién se lo haya instalado y esté jugando Pero por probar Que no quede ¿Vale? O sea en vez de ser en tríos En escuadrones ¿Vale? Eh... Ha abandonado Marlon el equipo. <coughs> ¿Y eso, tío? ¿Por alguna razón o.? Llama. Vale, perfecto. Claro, no, no te va mucho el modo este, ¿no? El, el modo Battle Royale. Eh, vale, pues. A ver, voy a intentar invitar a. Sabumacher, a ver. Y Acro también invitar. Vale, invitación enviada. Acro en principio creo que la ha aceptado, ¿no? Vale, Sabumacher se va a unir al grupo. Vale, Acro está aquí. Saludos. Y Sabumacher quedan 14 tal... Eh, en su construcción mm, vale tío no no sí por supuesto tío eso eso es eso está claro tío o sea de repente pues no a uno no le apetece mucho el el modo este y ya está o sea se entiende o sea es muy comprensible Ojo, se ha puesto la skin de Juan Rodríguez. Saludos, te la dedicaremos, tío. Si sí, ganamos, José. Os estáis poniendo todos en la Heraldo. Eh, bueno, no sé si. Acro se pondrá también la skin Pero bueno porque la skin también que lleva Acro Está chula, eh se, se vuelve dorada, tío O sea, bueno, dorada, se vuelve color Bueno, sí, dorado, sí Oiga, <risa> queda igual Y está jugó Uh, well, eh, Puedes mandarle... Eh, no, normalmente es al revés. Si, si tu amigo me manda una solicitud, le acepto, tío. Eh, Marlon dice, no, y, y esa es kinderaldo Está dañando la miniatura. ¿Qué, qué miniatura? <ríe> Tío, darle ya. O sea, no, no sé qué, a qué estáis esperando. O sea, Juan y, y Sabu Matcher, tío. Venga, vamos. Hay prisa, tío. Queda muy poco para que finalice el directo. Muy, muy poco, tío. Después Sabu Matcher. Vale. Creo que Sabu Macher nunca quiso jugar. Si eh, quieres jugar la última, Marlon. O sea, va a ser probablemente sea la última, eh porque no va a dar tiempo a más Si te quieres unir... No, eh... Ta. Ya, pero... O oh, bueno, oh, Juan, invítalo tú. Si es tu amigo, mételo tú en el grupo. Puedes eh, añadirle, eh, si quieres. Ah, bueno, espérate. No, no, olvídalo, olvídalo, que va a meterse Marlon. A ver. No, pero no, no me aparece Marlon. A ver. No. Acro rap. Se ha unido a otro. Grupo? Vale, AcroRap. Y Acro.. Bueno, a ver, no, no, no entiendo nada. Eh. Se ha, se ha ido.. A ver. Vale, Marlon está aquí. Vale. Y Juan. Eh... ¿Quién es? Bones, tío. Bueno, ah, bueno, vale. Pues hacemos una partidita con ellos, ¿vale? Bueno, voy a poner construcción porque sé que Marlon es bueno en construcción. Y le damos, ¿vale? Vale, ahí está. Eh, ojo, Marlon, te has pillado esa skin, ¿eh? Me iba a hacer el código de creador, tío, pero... No sé, un día por otro... Se me pasa, tío. Vale, eh... Quedan... Eh, Bones. O huesos. Eh, claro, huesos se ha ido, ¿no? Bueno, pues... A ver. Eh, ya, pero... ¿Qué me refiero? Eh, se ha ido tu amigo, tío. A ver. Inmitar. voy a cambiar el modo no sé por qué se ha vuelto a poner en construcción ah, y se vuelve a cambiar vale, pues bueno sea como fuere vamos a... Vamos a hacer esta partida, no sé lo que durará realmente. Bueno, vale, a ver, hay partidas de un cuarto de hora, ¿eh? Fácil, pero bueno. Este es el bailecito que me he pillado. No pasa nada, Juan, o sea, tampoco. Esto es pasarlo bien eso sí te iba a decir recomendar el canal tío o sea <ríe> siempre siempre es la, la frase que siempre repito no pero está bien que hombre ya que ya que están aquí que apoyen también el directo mm -hmm. Ah, sí. Lo... Bueno, no lo sabía, tío. Eh, bueno, vamos a poner.. Mira, hacemos la estrategia de caverna de ¿vale? Un sitio bastante alto. Y desde ahí ya nos ponemos.. A buscarlo. Creo que se va a cerrar por ahí. Vamos no, no, no, no, a la caverna, vamos, vamos a la caverna. Bueno, al menos yo voy a ir a la caverna. Pero, lo, lo que queráis si que queréis. Oh, Marlon dice ¿qué Manco, que va, tío. ¿Cómo vamos a que dicen para nada, tío? Eh, aquella vez que ganamos cuatro veces seguidas, ¿qué me dicen? Bueno, ya que no he podido caer, al menos me cojo, me pillo esa arma. Ah, que era un sable, tío. pensaba que era... Pensaba que era... Bueno, esto. Ah, mira, mira, perfecto. Ah, sí, sí, no puedo subir a No ha entrado el... No... ¿por, ¿Por dónde está la entrada, tío? ¿Cómo, cómo puedo subir? Bueno, y que rompo la, la zona Nada, No, se puede romper Bueno, con un pico tampoco ¿no? Vale, pues me va a tocar Uah. A ver He caído en una zona bastante Bueno, y encima El personaje se quita la mitad de la vida tío. Es invitado Vale, a ver Bueno, al menos voy a pillar el sniper. Bueno, bueno, esto sí, esta sí. es eh, más Sí, la he aceptado, ¿no? ¿No la he aceptado o qué he hecho? acabo de ir la luz ¿qué me dices, tío? <ríe> tremenda F, tío justamente cuando estabas en la partida adentro ah, tío pues... vale, pues nada me quedo con Acro Rap y lo que dure, duró a ver Lo que pasa es que no sé si a... Bueno, espérate. Sí. Eh. Ah, vale, ha pillado vehículo. Bueno, creo que a CrowdRamp... Ah, vale, iba a decir que igual te quiere echar un cable. Hoy no es el caso. Hoy no ha sido el día, pero bueno. No pasa nada, tío, tampoco. En esta vida no todos los días van a ser iguales, tío. Entonces, como todos. Hay días y días. A ver, esto por aquí. eso es lo emocionante de la vida también, que no todo sea igual todos los días. Uh -huh. La vale, perfecto, tío, chao El que vaya a Juan, tío ¿Qué era eso? ¿Ha caído o la han derribado? Ha sido caída, ¿verdad? Sí. Ah, vale, ya tengo que compartir. Bueno, vamos A ver, camino más Tío. Gracias por haber estado por aquí. era yo el que conocía, vale tenemos que ir hasta ahí eh. no sé si en el coche bueno no sé si la gasolina irá igual sal, sal del agua tío era, era, era. pero a que está disparando tío a los dos bueno, quedan tres minutos <ríe> me he quedado medio eh, más o menos, ¿vale? Eh, voy a pasar el tiempo es que claro, no, no puedo finalizarlo antes de eh, entonces a ver más o menos cuatro minutos para finalizar, pero a ver, a partida no me llega, así que voy a abandonar el grupo, ¿vale? Y voy a hacer un modo creativo que sea, bueno, alguno de parkour o algo. A ver. Supuesto, bueno, esto su supuestamente esto da experiencia. A ver. azul es lava tematic building bueno puedo, ¿puedo no no voy a finalizar ya Juan tío puedo poner bueno el modo que me enseñaste tú Juan tío el de este va a meter aquí para ya el rato que queda mm -hmm. Claro, para otro día, por supuesto. Es que, tío, para tres minutos no lo veo yo para, para invitar y tal. Que, es que va a ser eso, o sea, va a ser, sinceramente, va a ser eh, lo que dé de tiempo de unirme aquí. Y, y ya está, o sea, porque no, realmente, mira, minuto 58. No va a ser exacto, pero, pero ¿se la aceptas ahora para jugar o otro? ¿El, el qué? Pero, pero... ¿Se la aceptas ahora? ¿Pero el, el que tengo que aceptar? Que no, no me he enterado, tío. No, no... Pero, Igual para otro día. ¿Una partida? ¿O cómo está eso? La solicitud. Ah, pues... pues o oh, dile que me la mande, tío. Yo, yo creo que sí que le he aceptado la solicitud, ¿no? Es que no sé lo que he hecho. Dile que me mande la solicitud y la acepto, ¿vale? Y bueno, háblale también del canal, si quiere... ¿Cómo se llama tu amigo, tío? Que se pase también por aquí, tío. En solicitud. no sé tío tú tú cuando eso dile oye pásate por su tal y ya está y hablo con él que total no cuesta nada tío o sea yo eh, todos los que venís aquí tío y hacemos escuadrón y todo mmm, como mínimo tío sabéis pasado que habéis saludado tío vale vamos a ver ¿Cuánto crees que dan, tío? Lo habrán nerfeado el botón A ver Bueno, creo que lo nerfearon, ¿no? 61 61 por Por segundo Yo, yo creo que sí que lo nerfearon, ¿no? A ver. No, en L2. Hay algunos vídeos, creo que he estado viendo por ahí. Que son gente que, tío, de, en el título te pone de gana 300.000 de experiencia. ¡Ah! No, ¿qué, qué No, tío. Cayó. Ah, pero espérate what. No me, ¿no me han eliminado pese a que ha caído. Buah, tío, pedazo de torre, tío. A ver. Voy no al alrededor. Vale, y ahora aquí hago un cambio eh, con R1. No, bueno, era R1, pero bueno. R1. Aquí otro R1. Es que ya voy controlando, tío. Esto, esto no lo he hecho nunca, tío. O sea. <risa> mira, mira, mira. Qué bien controlo ya la, el construir. Y aquí por aquí. Oh. Ahí está. Bueno, pues eh, yo lo finalizo aquí, ¿vale? ¿Os parece? Con 10.000 de experiencia en un momento. Nada mal, la verdad. Y un bailecito.